Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a descomprimir archivos Con dos programas, con el 7zip y con el WinRar Les dejaré los enlaces en la descripción del video Comencemos Hacen clic en el enlace del 7-Zip y lo llevará a esta página. En mi caso, yo tengo instalado la versión de 64 bits. Entonces, voy a descargar esa. Hacemos clic en el botón de Descargar. Yo lo voy a descargar en el escritorio. Ponemos Guardar. Y como ven acá abajo ya se descargó. Y ahora, vamos a hacer clic en el enlace del WinRar. Y acá, automáticamente... Nos dará la descarga recomendada, en mi caso, es la de 64 bit. Lo vamos a descargar, hacemos clic. También la voy a descargar en el escritorio. Y como ven acá se está descargando. Ya tenemos las dos programas descargados. Y ahora vamos a instalarlos. Primero voy a instalar el 7C. Ponemos que sí, instalar, close, ya finalizó la instalación, y ahora voy a instalar el WinRAR, hacemos clic en ejecutar, ponemos que sí, Hacemos clic en instalar. Y acá están todas las extensiones que podemos descomprimir. Ponemos aceptar. Hacemos clic en listo. Cerramos. Ya tenemos instalados nuestros dos programas. Ahora yo preparé acá dos archivos comprimidos. Uno con WinRAR y otro con 7C y los vamos a descomprimir, nos posicionamos primero en el de WinRAR, segundo botón del mouse y hacemos clic donde dice extraer aquí, como ven acá ya se descomprimió la carpeta y ahora vamos a descomprimir el de 7 sif segundo botón del mouse Vamos al programa 7-ZIP y hacemos clic donde dice extraer aquí. Como ven, acá también se descomprimió la carpeta. Y ahora les voy a enseñar a comprimir las carpetas. Si quisiéramos hacer el paso inverso, voy a eliminar estos dos y ahora los voy a comprimir uno con cada programa. Este lo voy a hacer con el WinRar. Simplemente segundo botón del mouse, añadir al archivo. Se nos abrirá esta ventana y acá ponemos aceptar. Y acá ya tenemos nuestra carpeta comprimida. Y esta otra la voy a comprimir con el 7SIF. Segundo botón del mouse y vamos a donde dice Añadir al archivo. Hacemos clic, ponemos Aceptar y acá se nos comprimió la carpeta. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, pongan Me Gusta a mis videos, activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Hasta la próxima, muchas gracias.